Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda, y en este video voy a hacer un ejemplo de cómo pasar un sistema a por unidad. Tenemos este ejercicio. Nos dan un sistema con los datos de algunos componentes en la base de cada componente. Nos piden pasar el sistema a por unidad, y calcular la impedancia de la carga en dos casos, cuando la carga se modela como una combinación en serie de resistencia e inductancia, y cuando la carga se modela como una combinación en paralelo de resistencia e inductancia. Este es el diagrama unifilar del ejercicio. Comenzamos, como siempre, calculando las tensiones base por cada zona. Comenzamos entonces con la tensión de las líneas de transmisión, que se escoge como 132 kilovoltios, que es la tensión nominal de las líneas. La tensión base en la zona 2, que selecciono como la zona donde está el generador 1, resulta de afectar la tensión de la zona de las líneas por la relación de transformación del transformador de esa zona. La relación de transformación de esa zona que puede verificar en los datos del ejercicio, es de 12.2 a 161 kilovoltios. Haciendo ese paso tenemos un resultado de 10 kilovoltios. Hacemos lo mismo para la zona 3, teniendo un resultado de 11.31 kilovoltios. Teniendo las tensiones base, solo nos resta aplicar la ecuación de cambio de base. Para el caso del generador 1 tenemos un resultado de 0.4464 en por unidad. Para el generador 2 tenemos un resultado de 1.1166 en por unidad. Para el transformador 1 tenemos un resultado de 0.1860 en por unidad. Para el transformador 2 tenemos un resultado de 0.3719 en por unidad. Los datos de las líneas de transmisión los tenemos en ohmios, entonces es necesario calcular la impedancia base para la zona de las líneas. Lo cual nos da un resultado de 174.24 ohmios. Entonces calculamos los valores de las líneas en por unidad dividiendo por el valor que acabamos de calcular. Para la línea 1 el resultado es 0.2296 con parte reactiva de 0.9183. Para las líneas 2 y 3, que son iguales, el resultado es 0.1148 con parte reactiva de 0.4591. Finalmente, hacemos el cálculo que nos piden con la carga. La potencia de la carga es de 40 megas de potencia activa y 30 megas de potencia reactiva. Para calcular el conjugado del valor de la impedancia sería en ohmios, entonces tenemos que la impedancia es la tensión al cuadrado sobre la potencia que acabamos de calcular. Tenemos un resultado de 379.456 en la parte resistiva, y menos 284.592 en la parte reactiva. Estos resultados están en ohmios. La impedancia sin conjugar resulta de cambiar el signo a la parte reactiva. Finalmente tenemos que la impedancia en por unidad resulta de dividir el valor recién calculado sobre la impedancia base, teniendo como resultado 2.18 con parte de reactiva de 1.63. Con esto terminamos la parte de la impedancia de la carga en serie. Para calcular el valor en paralelo, entonces aplicamos una forma diferente. En este caso dividimos por aparte la potencia activa y la reactiva. Para la parte resistiva se debe calcular el cuadrado de la tensión sobre la potencia activa teniendo un resultado de 592.9 ohmios. Dividiendo ese valor por la impedancia base, tenemos que la impedancia en por unidad es de 3.642. La parte reactiva resulta de calcular el cuadrado de la tensión sobre la potencia reactiva, teniendo un resultado de 790.53 ohmios. Dividiendo ese valor por la impedancia base, tenemos que la impedancia en por unidad es 4.537. Para terminar, hagamos una prueba de racionalidad. Si calculamos el equivalente de ese paralelo debería darnos como resultado la impedancia en serie. Aplico la fórmula para el caso donde hay dos impedancias, donde se tiene que el equivalente es el producto sobre la suma de los componentes. Y efectivamente tenemos como resultado la impedancia serie que calculamos en el paso anterior. En su pantalla presento el diagrama unifilar del sistema con los valores de impedancia en por unidad que acabamos de calcular. Gracias por ver el video hasta el final, hasta el próximo.